Buenas tardes a todos, bienvenido a ADN Emocional, como todos los martes, acá en Radio Mix Con Delia y Cristina Hola Cris, ¿estás ahí? Hola Cris Hola Cris Está por ahí, hola Cris Estamos, a ver Hola Deli Cris ya va a aparecer Hola, Cris. Ahora sí. A ver, ¿no? Ahí está. La estamos bueno, llamando. Bienvenido al buzón de Lo que de pasa voz. es que como estábamos hablando de, de ella, de. estábamos <risa> echando la culpa del champán. No. <risa> este, <risa> bueno, vamos a esperar a Cristina diciéndole a la gente que vamos a hablar de celia, celiaquea. ¿No? Sí. Y bueno, es importante que esté... Cristina, y teníamos un problemita con la comunicación, pero ahora creo que ya está solucionado. Hola, oh, Cris. La, la tosecita tuya. Hola, ¿cómo estás? ¿Se cortó? Sí. No pasa nada. ¿Cómo estás, Cris? Bien, muy bien. ¿Qué es? Bien. ¿Qué es? Muy bien. Así que, culpándome. Culpándote. <risa> este en realidad, para... utilizándote como excusa. Bueno, <risa> ah, está bien. No hay problema. Eh, nosotros, antes de empezar el programa Cris, quería decirte algo que está relacionado con lo que vamos a hablar hoy que tiene que ver con que eh, nosotros somos todos adictos a la justificación ¿Te gustó? ¿Eh? Bueno, entonces vivimos justificándonos en este caso dice, no la que toma mucho es Cristina Así que el auspiciante Claro, va a porque ser... pensábamos en un auspiciante decíamos, bueno eh, no sé, tanto... No, el doble, porque viene Cristina. <risa> Perdón. No pasa nada. Está el que justificado. Bien, alguien. bien. Bueno, la idea es divertirnos eh, y transmitir con amor eh, el tema de hoy, que es celiaquía. ¿Vos te interesó hoy, hoy celiaquía? ¿No? Me dijiste. ¿Tenías muchos conocidos? Sí, ¿Sí? Tengo muchos conocidos, sí. Bueno, sí. ¿Qué pensás? ¿Tenés algo? Mira, en realidad la primera vez que me encuentro con la palabra celerquía hace muchísimos años, pero muchísimo que me sorprendí porque nunca la había escuchado. Sí. Y fue este, una mamá que. Estaba, en realidad yo no estaba en mi casa, estaba en la casa de un familiar muy directo y llega una chica muy joven, una mamá joven, muy preocupada con. El con la, esta novedad de que su chiquito y era celíaco. Sí. Pero bueno, to, todo un tema de una revolución familiar se había armado ahí por una cuestión de este, de cambio de conducta alimentaria. Y demás. Sí, sí, cambiar ¿Sí? la conducta alimentaria no no es fácil, no y más para no. un chico. Aparte es un cambio familiar muy grande. Sí. Claro. Sí. Y, y Era algo que era muy muy nuevo y reciente el tema de el descubrimiento porque dicen que celíacos hay muchísimos más que los declarados, digamos que los que en realidad están reconocidos como tal. Digamos, ahí viene la población en hay un porcentaje muy alto. Porque sí. realidad es que en realidad se cree que es, un, que es este, una cuestión netamente, de, eh, por ejemplo, que el, el síntoma básico o fundamental es el tema de las colitis. No, Ajá. puede ser el estreñimiento o puede no tener este en ningún tipo de síntoma bueno, porque, pero si no tenemos síntomas no vamos a tener el diagnóstico exactamente pero fijate vos que hay, digamos como ha ido mutando toda esta cuestión y además de las formas de manifestarse que en algún sí. momento eh, fue cambiando tanto el nombre pero porque por ahí puede afectar a los huesos, por ahí puede afectar a, a diferentes partes del, del cuerpo y no precisamente eh, puntualmente el intestino sí. que la han llamado, la, la, se la conoce como la gran imitadora o la enfermedad de las múltiples caras. Si bien la lesión se provoca en el intestino y produce la pérdida de toda esta parte del vello, que bueno, nos sorprendemos del vello, pero en realidad vello tenemos en todo, en el aparato respiratorio también, tenemos sí. todos los bronquios con lechosidad que es la parte que nos protege. bueno eh, el intestino es como el segundo cerebro, ¿no? En, en la ciencia la llaman el segundo cerebro. Sí. Por eso se habla tanto de los probióticos y demás que en realidad se inciden de forma absolutamente natural con, con los alimentos, con determinados alimentos que son buenos y que, digamos, por donde se forma el sistema inmune al cuerpo. Y bueno, eso es la. Y después tengo, por ejemplo, un, un, un, un conocido que no recuerdo el nombre ahora, jugador de básquet, tengo un íntimo amigo que es celíaco y que quizás vos que ellos se autodeterminan como que comen diferente, que no son enfermos. Ellos dicen que no son enfermos, son, son este. Sí, porque realmente decir eh, soy celíaco, decretarlo así también eh, es bastante fuerte, es como decir... Soy, no sé, eh, diferente. ¿cómo? Sí, bueno, depende cómo lo tomes, también, ¿no? Porque Yo no creo me... en, en, el, en la enfermedad, entonces, como creo en el síntoma, ¿entendés? Este, también cuando te dicen, te mandan un decreto de algún síntoma, este es como que tu vida ya se condenó a esa forma de, de vivir. También condenar ¿sabes? es una palabra muy fuerte. simplemente bueno, pero... es o sea, hay personas que deciden ser, eh, no sé, vegetarianos, por ejemplo. No, no, pero estamos hablando de alguien que no, te, bueno, te dice, bueno, ahora sos celíaco. Entonces bien. te dicen, se presentan así, hola, yo soy está delia eh, celíaca. Está bien. ¿Entendés? No, bueno, pero harina harina. ustedes lo plantean de esa manera, pero capaz que hay gente que toma por decisión propia, no por algún problema. Bueno eso este, es Sobre vegetariana Y bueno, esto sería algo parecido si acepta No, pero no directamente, es una decisión no, de ya no sé, pero bueno, o sea, si acepta, o Una decisión es la decisión Cada uno sí. hace lo que quiere Pero sí. distinto que alguien te venga Un médico y te dice Sos celíaco Entonces ahora más en tu vida no Tenés que alimentarte de esta manera sos De esta forma y entonces ellos se condicionan su vida de esta manera. Ahora yo tengo otra cara, otra versión, otra historia para contarles, para poder eh, reparar o mejorar esta información, que porque somos información. Siempre recordemos que hablamos de esto, no no se pierde la información, siempre somos eh, pensamientos o sea que todo es transgeneracional o de un ambiente, en este caso un ambiente que provoca un estrés. ¿Sí? Eso sería la definición que tengo como celiaquía. Un ambiente que provoca estrés. el ambiente familiar, siempre estamos hablando del amor, ¿no? En, en nuestro clan, en, nuestra, en, en nuestro ambiente familiar. ¿Vos querías decir algo más, eh, Cris? Yo. Sí. No, no, ahora quiero escucharte, ahora quiero escucharte atentamente. <risa> y, y después seguramente voy a, voy a tener alguna pregunta para hacerte. Claro, ¿sí? bueno, espero, espero esa, esa pregunta. Bueno, todo está, todo está interrelacionado, ¿no? Siempre hablamos de eso. Y los pensamientos son los que crean nuestra, eh, nuestra realidad. La realidad eh, física está relacionada con nuestros pensamientos. Eso lo venimos hablando en todos los programas, ¿sí? Están de acuerdo sí. con eso. ¿sí? Claro. Pero ahora yo dije, eh, para la celiaquea, para que haya un síntoma así, hay un estrés dentro del ámbito familiar. Y dentro del ámbito familiar... Porque de acuerdo a Delia en un momento me dijo se le aquí el padre, ¿no? Me dijo. Claro, ¿Sí? porque yo había leído. Eh, Relacionaste eh, al padre. Sí, porque por el no estás pan, lejos, está bien. ¿Y quién es el que el, el trae su su pan, digamos, no? El, ¿En, ¿En qué? la información, porque hoy claro, hay madres sí, que sí. traen el pan, o sea imagínate lo simbólico por ahí, que hay. Transgeneracional, no sé. Sí, eh, no, nosotros somos información, entonces tenemos incorporamos una información. Los alimentos son eh, emociones, eh, transmiten emociones de un entender inconsciente. Ese inconsciente habla de, por ejemplo, el pan, o sea, representa claro, a, a la proveedor. familia. Claro, yo, padre, proveedor, pero bueno, ya sí, no es así. Sí, es claro. la familia, y a su vez, quien traía al proveedor, que era el padre. Entonces, de alguna forma, esa información la tenemos incorporada. Pero no estás lejos, lo que me dijiste, del padre. O sea, es un ambiente familiar con un estrés, ¿está? Un ambiente que provoca estrés, que sería algo que no tolero. Pero siempre tenemos que recordar lo que tiene que ver con lo simbólico. Porque... Eh, acuerden que Recuerden Diego, que el inconsciente solo registra mamá, papá y hermanos en la vida. Entonces, estoy en un trabajo, siempre va a haber algo simbólico, un padre, un hermano ¿sí? o una madre. Entonces, todo lo que voy a relacionar va a estar en mi historia, en mi Matrix. ¿sí? Entonces, la, la idea es este, entender qué es el disparador, por ejemplo, para que un adulto, no un niño, eh, despierte este una celiaquía. Por ejemplo, este síntoma, de esta inflamación, este, la intolerancia al gluten, ¿no? Que, que tiene claro, eso es básicamente no la intolerancia al gluten. gluten es como una alergia no sé. claro es, no no. No, es, no perdón no es una alergia no no pero es como si fuera dijo Delia porque ah, es una reacción ah, sí. porque apenas lo ingresan claro. está muy cerca de lo que es la alergia porque lo que provoca es un recuerdo emocional la alergia no es nada solamente es un recuerdo emocional sí este, para que interprete la gente lo que hablamos de la alergia, algo muy simple sería entender que acá en Pinamar había una chica que era eh, alérgica al agua salada y vive en Pinamar. Siempre cuento esta historia porque fue consultante. Entonces, cuando empezamos a mirar su historia, su madre se había ahogado cuando estaba embarazada de ella. Entonces, lo que toma como información... Eh, cuando ella tocaba el agua salada era el peligro y se brota, que es la reacción, ¿no? la piel es la defensa, me reacciono ante un peligro, es una emoción inconsciente, no consciente, entonces ella se brotaba todo, entonces no podía tocar el agua salada y vive en Pinamar, entonces miren cómo es solamente un recuerdo emocional, en este caso lo mismo sería el gluten, es un recuerdo emocional de algo que vamos a hablar ahora, ¿no? que tiene que ver, que está relacionado con la familia y el padre. El padre principalmente, como dijo Delia, que tiene que ver con una información de no tolerar de eh, lo que estoy viviendo en ese momento. Puede ser de infante, que en este caso puede ser que se sienta discriminado o, o, o corrida de lado dentro del clan. Eh, puede ser que su, su padre, principalmente es el que en algún momento haya, eh, no sé, hecho algo con sus hermanos y no haya hecho algo con ellos, con ella o con él, y haya despertado esta, esta eh, celos, eh, envidia o... O, o incomprensión de niño de haber sido discriminado y no haber sido llevado, no sé, al parque, a comer, a algún lado. Como una especie de reconocimiento. ¿verdad? Sí, en esa necesidad de búsqueda de reconocimiento del ego, que es hasta los 12 claro, años, claro. Claro. claro, pero el cariño está en búsqueda del reconocimiento, claro. y entonces cuando ese niño se siente discriminado porque han hecho alguna diferencia, quizás hasta sin saber los padres que han elegido por algo en particular, porque de paso pero lo ha interpretado de esta manera, esa gran necesidad provoca una información. Esa información quizás es disparadora el día de mañana, que no puede ser con un padre, puede ser hasta con una amiga o con un amigo o con alguien que recuerda lo simbólico que tiene que ver con ser discriminado, ¿no? apartado, eh, dejado de lado. Y es muy probable porque la vida en sincronicidad nos va a llevar a vivir experiencias que tengamos guardadas no reparadas. Entonces es muy probable que sus amigas o su jefe o, su, o una jefa este, la, no la tenga en cuenta, porque en realidad la que no se tiene en cuenta es ella, porque tiene una información, o él, no porque vuelvo a, me imagino una nena, este, vuelva a sentir eh, eh, lo que tiene como información que no ha podido entender y reparar de niño, lleva en el inconsciente, no en el consciente. Por eso está bueno hacerlo consciente para poder cambiar esa información y darnos cuenta que no es real lo que vivimos, pero que sí podemos cambiar esa inf información y es muy espontáneo que la psíquica empiece a ceder eh, esta, este sentir de, de reacción, ¿no? de inflamación al gluten. Pregúntenme. Yo eh, estaba pensando, ¿no? Porque, es algo no expresado, ¿no? Claro, Sería, eh, de infancia. En realidad, eh, es difícil, es como una reflexión y una pregunta a la vez, lo que te voy a decir, ¿no? Porque eh, cuando, si nosotros aprendiéramos a leer nuestro cuerpo cuando nos pasan o cuando tenemos algunos síntomas, eh, eh, tal vez nos podríamos aliviar de algunos otros síntomas que vienen posteriormente, ¿no es cierto? Yo digo, eh, eh, quizás eh, si nosotros... Eh, me perdí. Bueno, después vamos a hablar del Alzheimer, pero no, dentro bueno, pero de... No, no, no. En unos programas, no, todavía no... Esperá, porque lo había olvidado estaba bueno. Cris, ayúdala, pero... por favor. No, bueno, yo... ¿Te ayudó? Sí, oh, sí, no, mira, yo te, yo te no. les quiero decir algo, ¿sí? La comida está relacionada con, eh, con la parte afectiva. Recuerden que muchas veces hay eh, sentires eh, simbólicos. ¿tá? Cuando hablamos de, de la falta de dulzura, entonces asociamos al, al chocolate, que está relacionado también con el padre, este, al, al, al dulce. ¿no? Este, y bueno, eh, todos los alimentos están relacionados en el inconsciente con algo familiar. En este caso que estamos hablando de la celiaquía, seguramente en el impacto emocional que recibe una persona para que se le dispare la seriaquía, estamos hablando de alguien que la discrimine, la deja de lado, y en ese impacto esté comiendo harina, ¿sí? y es el recuerdo emocional de la harina. Entonces le interpreta que la harina, por supervivencia, el organismo lo que va a hacer es protegernos, entonces interpreta que esto es... Negativo porque no tiene conciencia, el inconsciente, el, el, el, la parte orgánica, el, el inconsciente, la parte biológica del cuerpo. Entonces reacciona inconscientemente en, en defensa de algo que cree que es negativo o que le puede perjudicar porque siente miedo. ¿sí? No, lo, perdón, <risa> un lapsus. Fue. No, Lo que yo digo es que muchas veces cuando nosotros tenemos algún conflicto sí. ¿no cierto emocional no resuelto, la vida nos va, no, nos va mostrando eh, algunas situaciones que por ahí se van, se, eh, se van repitiendo. No sé Si nosotros no lo observamos y no tomamos conciencia, eh, se van repitiendo hasta que, bueno, lo he escuchado varias veces de tu boca, que hasta que se repite en forma más violenta. Ahí no está, es sería esto. Por eso, sí. Esta yo digo, forma llegamos más violenta es la intolerancia. Que, a, claro, al síntoma que otras personas le dicen enfermedad. O sea que, de alguna manera, si nosotros somos observadores de lo que a nosotros nos está pasando, o sea, observadores del, nuestra, del, del ambiente que nos está rodeando o del estrés que vos estabas hablando hace un ratito... Sí. Eh, quizás se puede. Eh, no, quizás no, digo, no. Se, puede. se puede. Se puede. Se puede cambiar la percepción, que evitar, sería la forma de interpretar ¿no o prevenir, conscientemente. Prevenir, tal vez, ¿no es cierto? No, prevenir no, porque nos va a venir eh, la información continuamente. Esa información que es eh, cuando percibo, ¿cómo es que percibo? Si hay algo que me molesta, quiere decir que. Este, me hace ruido, eso que me hace ruido es lo que tengo que interpretar, este, qué es lo que le estoy dando tanto poder, que no es por el... En sí, nunca nos enojamos por lo que es, eso lo dije un montón de veces, sí. siempre está relacionado con algo acumulado, ¿no? Y entonces en este caso, si alguien me puede hacer que me despierte algo que, que, no, que no pude asimilar en, en mi infancia, en mi relación con mi padre o con el mundo. Entonces por eso hay mucha gente que quizás digan algo y se enojen y otros se rían. Tiene que ver con lo que interpreta cada uno, no tiene nada que ver con, con, lo, con la intención a veces. ¿Sí? Entonces eh, es importante eh, tomarse el tiempo para entender la percepción, cómo estoy percibiendo y qué pensamientos tengo emociones en el presente en el, en presente, el momento presente para vivir la experiencia que estoy viviendo porque inconscientemente yo estoy atrayendo ese conflicto para que alguien me muestre lo que tengo que reparar entonces si alguien me está discriminando y alguien me está sacando de lado. O un accidente o cualquier otra cosa. Cualquier cosa. En este caso, como es la silla que era, digo, alguien me esté discriminando, no me está teniendo en cuenta, eh, eh, es lo que siento inconscientemente, lo que llevo en mi información. Por eso alguien me hace esto y lo, por eso el otro no existe. Solo está para mostrarte lo que sos, lo que sentís. Entonces, ahí en esa manera estoy entendiendo que el otro es maestro que me está mostrando que yo siento algo que no he reparado. Cuando empiezo a buscar. Y me doy cuenta que está relacionado en este caso con papá, que haya hecho algo que yo haya sentido en infante, este que haya hecho una diferencia, algo que yo sienta como niño. Bueno, recordarlo, entenderlo, abrazarlo, comprender, va a hacer que su eh, inflamación no tenga la misma reacción. Bueno, hay formas de trabajarlo también, pero de alguna forma... Siempre estamos hablando del reconocimiento personal del sentir inconsciente. ¿sí? Bueno, y entender que por ahí el cuerpo no miente. Porque en realidad no, el cuerpo lo que no está, miente. Claro. No, es imposible. Eh, porque en realidad. En, en, en realidad está reflejando lo que nosotros sentimos en nuestro inconsciente. ¿o no? Bien, ¿no? sí. Por eso, vivir en la conciencia de, de, de unidad, ¿no? Que es lo que hablamos siempre y no en la dualidad. La dualidad de esto que... Que, que, que siempre estamos percibiendo que el otro es culpable, el otro me hace para percibir lo que pienso. Y esto va a provocar algún síntoma en mi cuerpo, de estrés, el que sea. ¿Sí? No solo se le mi enojo me va a provocar también un estrés en mi hígado, que es la capital de la ira. Entonces siempre que nosotros reaccionemos a, a, eh, percibiendo a través de la división, eh, vamos a no estar comprendiendo ni aceptando y siempre pretendiendo que el otro o los demás sean como yo quiero que sea porque creo que es mi verdad y en eso me siento eh, siempre dividido. Ahora, ¿viste que hay algunas, eh, algunos síntomas de celiaquía que se eh, o sea, se manifiestan desde el nacimiento? ¿Y otros? Eh, grandes Sí, bueno, porque... Sí, decime, de, eh, Cris. No, no, era una de las preguntas que te iba a hacer. De... En realidad, <risa> sí, yo conozco, no, no, pero está bárbaro que lo digas, Delia, porque yo conozco una persona que, en realidad, hablo una de las tantas personas que conozco que tiene Celia Kía, sí. que fue, lo descubrieron de muy grande, muy, muy grande. Pero fue todo un, como un hallazgo, porque... Eh, le buscaban por cualquier enfermedad, menos el claro. Y en realidad lo único que hacía era perder eh, kilos, eh, eh, tenía el abdomen muy inflado, perdía masa muscular y estuvo años. Y no, la, la, la ciencia no podía encontrar el punto, cuál era el problema por el cual este, le pasaba esto. Y él sentía que se estaba muriendo. Claro, porque a lo mejor eh, eh, anteriormente no se, se diagnosticaba eso. O sea, claro, no, eso es, es, un es un diagnóstico cierto. relativamente nuevo, digamos. De No, te no, no, pero... Claro, pero, pero por ahí antes, antes, antiguamente, era una hinchazón. Sí. ¿Me entendés? Entonces no, no, no había un que... diagnóstico de celiaquía. No, te, no tenía disculpa. conocimiento de que, de que perdóname, que, que era una intolerancia al, al, al, gluten. al, al, al gluten. O sea, no, no lo, no, lo, no, lo entendían disculpame te cuento algo llamativamente sí. por eso no es que te quería interrumpir sino no, no. que justamente cuando a él descubre digamos después de 5 millones de cosas de pruebas distintas que le hicieron para ver cuál era su dolencia ya existía hasta la, la ley de celiaquía o sea la celiaquía no el primer caso que yo les cuento hace muchísimos años la primera vez que escucho era en un niño sí. es, una, es una persona grande de grande grande y, y se lo descubren eh, un señor de 60 y pico, de, más, más de sesenta y pico de años cuando le descubren la celiaquía. De y esto es ahora reciente, hace poco tiempo. O sea, donde estaba todo el conocimiento de la celiaquía. Bueno, se ve que lo tuvo bien guardadito. <risa> y, claro, y, seguramente. y lo fue llevando y en algún momento de grande eh, sintió la misma emoción de niño, ¿tá? Con, con mucho más sensibilidad, porque imagínate que cuando somos más grandes nos volvemos más sensibles, y esa gran sensibilidad hace que mejor se recuerde el, las emociones, ¿no? Entonces, al, al volvernos grandes, por eso, que te iba a decir? Este, la vida en sincronicidad va a transmitirle el conflicto que le va a despertar lo que no ha reparado, porque solo estamos acá para vivir el amor. Ahora, perdón. Sí, dale. Pero, dale, dale. Eh, yo digo, no, bueno, si nosotros tenemos un conflicto eh, con, con alguien o por, bueno, en un conflicto familiar, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esa parte? Porque, o sea, para poder sanar, ¿qué sería una, una percepción sana? O, un, o sanar esa parte de nuestro siempre ser? Eh, Terminamos con más o menos la mismo mismo método que sería de información primero reconocer eh, con un montón de preguntas no hacerles este para poder haber comprendido que o, o hacerle recordar lo que vivió en su infancia no este una son preguntas de si alguna vez se sintió discriminados dejado de lado dentro del clan este, que hayan hecho algo por el otro eh, porque quizás los padres eh, a veces cometemos errores de decir bueno queremos proteger más al otro porque quizás necesite más pero el otro también necesita porque está en su evolución del ego sin comprender esa parte y bueno se siente discriminado y entonces este ese sentir que lo guarda porque no no, no por eso es que se manifiesta ¿no? eh, eh, en otro momento las ilegías sería lo que yo reparé, como eh, eh, incorporé como información de que estoy eh, resintiendo, enojo, rabia ¿sí? por ese momento, pero no lo expreso, al no expresarlo, la vida en algún momento, en sincronicidad, me va a, a, a llevar a un conflicto similar. Ese conflicto similar va a ser este, lo que me recuerde, lo que tengo que reparar. Entonces, de esta forma podemos interpretar que la vida es mucho más este, sencilla que, que juzgar constantemente, que sería cada cosa que me sucede lo voy a convertir en una posibilidad. O sea, que lo que veo como un obstáculo es una posibilidad, de darme cuenta de lo que no pude ver. Entonces, seguramente cualquier persona que viene con un conflicto este, podemos construir una bendición. Así que no existe el conflicto. Este, hasta lo más terrible que puede ser hasta la muerte eh, Las personas que crean que, que no pueden construir una un, Algo que sea una bendición a través de una pérdida No es que sea una bendición la muerte Sino que sí se puede construir un aprendizaje a través de Y es muy difícil, pero sí, si buscamos Siempre hay algo atrás para encontrar Este... Y es obvio que las personas que tienen pérdida van a decir, sí, eh, o sea, sufren, extrañan, y hay un montón de... pero sí hay un montón de formas de encontrar eh, el aprendizaje, que vienen de ser eh, construir una un nuevo sí. camino, eh, confiando eh, sí, ¿no? en, en, en la vida, en como quieran llamarlo, eh, Dios, el universo, como sea. Este, yo tengo un concepto de llamada? todo eso, pero bueno, uh -huh. eh, para no discutir ni no hablar de todo eso, este, me amplio a decir, Dios, la vida, Igual, el universo. Un día nos tenemos que animar a hablar de eso. Bueno, otro día hablamos también de eso. Este, que es Dios, que es <risa> Sí. Lo bueno, que o cómo interpreta, porque hay Sin gente religiones. que interpreta, por eso hay mucha gente que cuando alguien muere se enoja con Dios. Y en realidad, eh, porque tiene un concepto de Dios como algo eh, individual, separado, como alguien que toma decisiones. Y en realidad si sí, entendemos que todo lo que hablamos eh, siempre en todos los programas, que la vida es una sincronicidad de pensamientos, ¿no? Y que lo que hace la vida es eh, intentar trascender en el amor, que es la intención. Porque estamos acá, nos damos cuenta que todo tiene un sentido y que nunca morimos, que solamente estamos acá viviendo esta experiencia terrenal sí de amor de amor ahora yo digo eh, sí. volviendo al la tema celiaquía. de la celiaquía y a, y a me los fui. síntomas me fui mucho. no no no porque en realidad yo seguiría porque en realidad es un es un tema que también me apasiona sí. pero eh, ¿qué, qué papel jugaría eh, en este síntoma y en un montón de otros ¿no? pero bueno ahora lo tomando con el tema de la de la celiaquía el perdón en el, el perdón está en, en todos los ámbitos, así todo, cuando siempre termino diciendo lo mismo, el perdón es el inicio de la sanación, okay. pero cuando evolucionemos nos damos cuenta que el perdón no tiene sentido, porque si no le estaríamos dando sentido a lo que no es real. A lo que es separación también. A lo que es separación, okay. a lo que no es real. Entonces, cuando nosotros creemos okay. que que tenemos que perdonar es porque le estaríamos dando realidad lo que no es real, porque papá en ese momento no, no fue consciente que lo hacía para dañar a alguien, sino que fue lo que le salió, entonces y en este caso. no Entonces eh, pensar que tenemos que perdonar a papá también sería una, un, algo insignificante. Pero sí tu niño tiene que perdonar a papá, o sea que se inicia con el perdón a papá. Desde entender que ellos tenían una información para hacer como es y todo esto. Pero cuando evolucionamos y buscamos más información, logramos la unión y nos damos cuenta que papá fue maravilloso de la forma que sea. Con todos los juicios que tengan, van a entender que ellos son eh, también información de información y que nosotros estamos viviendo esta experiencia para poder eh, sanarla y mantenernos en un juicio de las cosas más horribles y, y temibles que personas me puedan llegar a contar, siempre estamos y les tocó esta historia para poder evolucionarla. Y si nos mantenemos en un estado de victimismo, siempre vamos a seguir generando esta nueva esta misma información a nuestros hijos sin poder repararla. ¿Sí? ¿Cris? Perfecto, acá estoy. Aquí bueno, estoy. Bueno, no sé, a ver, yo. yo eh, no sé, yo a ver si me anoté algo yo, más acá. Bueno, Siempre hablamos yo, en, de una inflamación, en, en ¿no? El, en el mientras tanto, si querés, eh, sí. yo eh, cuento la historia, o sea, en realidad conozco una persona que lo tomo tan naturalmente. Por eso yo decía hace un rato, viste que bueno sí. hay gente que es vegetariana, hay gente. Bueno, ella lo tomó tan naturalmente que tiene una vida maravillosa aún con el síntoma de la siliaquía. Bueno, pero puedes ¿Eh? eh, seguramente no vas a eh, este, poder eh, limitarte. Es maravillosa, bella, sí. por bueno, donde la mires. Yo digo, eh, el estado de felicidad. Eh, no se puede modificar, aunque tengas lo que tengas, aunque te falte todo lo que vos crees que es indispensable. Y, y el Estado no se puede modificar, así que es como lo percibas. ¿sí? Eh, la hora puede mejorar y puede sanar, también es real. O sea, queda en bueno, ustedes sanar, buscar esa información. Sí, sanar. ¿Sanar qué es sanar? Porque, bueno. Sí, sanar una información que es la que estoy haciendo juicio. Acuérdense Eso. que para que haya eh, Dejar de hacer síntomas crisis. hay personas prejuiciosas, juicios. Juicios inconscientes, Ahora, no conscientes. ¿sí? ¿Te Decime? puedo hacer una pregunta que, que tiene que ver con lo, con lo material? ¿Con lo material? Sí, porque, sí con lo material. Te sí. cuento, te, te lo, te, sabes por qué te lo digo material por esta cuestión? Fíjate vos que a partir de, de, de, de, de, de la celiaquía, de la ley de celiaquía, sí. además, el celíaco tiene un problema muy grande económico. Porque sí. la comida, la, la comida del celíaco es carísima, sí, era... carísima. O sea, el Estado incluso asiste, pero es absurdo lo que él, él le puede pagar a un celíaco. Sí. Yo qué sé, te diría, en, en un jubilado que, que cobra la jubilación más o menos media y le da 500 pesos por de, de, un club de 500 pesos por celiaquía porque con, reconoce que es cara la que el, alimento, claro. que el alimento es más caro pero fíjate vos que con lo que le da no le alcanza ni para un día de lo que supuestamente consume sí. Digamos, en caso de que quiera seguir ingiriendo hidratos de carbono las no, proteínas claro. que darle, sí porque hay un montón de otros alimentos que no tienen hidratos de carbono y son accesibles claro, porque Básicamente, por eso sin tac son cuatro de las cosas que no puede ingerir un celíaco, que es ese trigo, avena, cebada y centeno. Sí. O sea, se puede comer perfectamente sin esas cuatro cuestiones, digamos. No es necesario no es, no es necesario comer el gluten, digamos, para, para subsistir. Sin embargo, pareciera como que haya que de una adicción por las cosas dulces y demás que contienen esta cuestión, entonces son reemplazadas por otros productos, pero estos productos son carísimos pero son carísimos en realidad no tiene sentido que estén caros no. ahora pregunto sí. detrás de todo esto no, también no existe una industria eh, sí. que hace que, que este que ante la enfermedad se especule se especule bueno mira si vamos a hablar de eso te diría cuando <risa> cuando, <risa> todo en cuando claro porque eh, cuando dijeron este que hicieron que la sociedad tenía que tomar leche, yo, yo de chico tomaba 3 litros de leche por día, este, los, los publicitarios hablaban de que eh, asociaban a los huesos, el calcio, entonces pero solamente porque era blanca, porque nosotros asociamos blanco, hueso, leche, así los publicitarios utilizaron eso. Y que de alguna manera exprimían más eh, el tema de la ganadería, no de, de, de sacar... este provecho de, de ese tipo de ganancias. Así que todo es una manipulación, todo es una información, todo es un adoctrinamiento, Una estamos dormidos, eh, eso hablamos siempre. Y, y bueno, la idea es... Eh, ¿Y este, es lo hab... que vamos a hablar en el próximo, ¿El próximo programa. No, programa. Eh, bueno, en este bloque vamos a hablar vamos un poquito. A hacer un poquitito. Hablamos en el próximo ya no bloque. Me está bien, está bien. Vamos a hablar un poquito de esto para entender lo que... Eh, bueno, vamos a hablar en otro bloque. ¿Les parece bien? Eh, cerramos ahí bien. a cualquier persona que tenga un síntoma de celiaquía o inflamación que tiene que ver con la parte intestinal, que sería una reacción inconsciente de alguna forma de sentirse discriminado. Y si empezamos a buscar cuando se fue el disparador, ¿qué fue el disparador? Empezamos a buscar el niño, puede ser que encontremos que en algún momento haya sentido celos o haberme sentido dejada de lado porque... Este, mi padre haya hecho algo con mis hermanos o con alguien y no me ha llevado a mí o no me ha tenido en cuenta y eso guardé en silencio en, en, eh, inconscientemente que en la vida puede ser que se haya disparado con algún tema de que seguramente en sincronicidad alguien me haga recordar esta emoción inconsciente. Eh, entonces, eh, esta, este sentir lo llevo y una vez que tengo el decreto que soy celíaco creo que voy a estar toda la vida de esta manera ahora cuando yo comprendo todo esto empiezo a provocar un, aluvio, un alivio porque eh, solo en con, eh, hacerlo consciente ya vas a poder este, tolerar más porque le vas a sacar juicio a algo que lo estás viendo con un estado de conciencia de adulto y entonces esa forma de percibir vas, se va a modificar y si es muy agudo tu celiaquía Seguramente que si se puede tratar de comprender y buscar el recuerdo emocional, los impactos emocionales que estén relacionados con esta discriminación o este sentir, puedas entender, reparar, perdonar, dejar de pretender y amar, y vas a dejar de inflamarte y comer harina y sentirte parte de la familia que tienen, representa la harina. ¿Sí? Este, simbólicamente. Así que bueno, eh, dejar de sentir este estrés familiar. Nos despedimos de este bloque de ADN emocional. Gracias por estar del otro lado. Ojalá le haya gustado y que le haya servido a alguien. Gracias Cris, gracias Deli. Seguimos en ADN emocional. Muchas gracias.